Para finalizar esta emisión, en la siguiente cápsula disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Bueno, pues buenas tardes, ¿verdad? Pues yo me presento, yo me llamo Felipe Guadalupe Francisco José Toribio Dilmuro Martínez González, para servirle a Dios y a usted. Y pues a mí me invitaron pues que platicara pues, una anécdota, ¿verdad? Así que pues, pues bueno, yo les voy a platicar El otro día vine acá, aquí a la capital, pues me invitaron que a una entrevista Pues dije, pues bueno, ¿no? Y, y pues yo les presenté a mi vieja como María Y, y, y me regañó, me dijo, méndigo viejo, no me andes diciendo María Y yo, pero vieja, pues así te llamas me dice, pero, pero me llamo María Pirséfone, mejor dime Pirséfone. Yo, ah, pues bueno, Pirséfone. Y pues, pues ese día que vine a la entrevista, pues me compré unos guarachis nuevos, bien padres. Y que llego allá, pues allá a Barrancas, ahí donde está mi jacal. Pues llego y le digo a mi vieja, vieja, que me miras de nuevo. Y me dice, pues nada, pues qué vas a traer. Y yo, pues... Pues bueno, ¿verdad? Pues me quité la gorra. Me quité la gorra y le digo, ahora sí que me miras nuevo. Me dice, pues nada. Estás igual de inmenso. Yo, kilachi. Pues bueno, pues me quito el zarape, ¿verdad? Y pues le digo, ahora sí que me miras de nuevo. Me dice, pues nada. Pues ¿qué traes? Me dice, me hace que te afecto ir allá a la capital. yo, pues bueno, ¿verdad? No, y voy y me quito la camisa también Le digo, ahora sí que me miras nuevo Me dice, pues nada, estás igual de panzón que siempre mmm, que la p***? Bueno, y pues fui y me quité el pantalón Dije, ahora sí no hay falla ¿No? Y llego, ahora sí que me miras de nuevo vieja me Dice, bueno, pues tú qué estás fregando No te miro nada de nuevo Dije, pues bueno, ¿verdad? Fui y me quité el bigote, me quité el bigote ahora sí que me miras de nuevo. Me dice, pues nada, ya mejor cálmate, ya mejor vete allá con las vacas, con las borregas, a ver con qué enfregas te vas. Y yo, pues bueno, ¿verdad? Y se me ocurrió, me quité el calzón también, ahora sí, ahora sí que me miras de nuevo, vieja. Me dice, pues ahora sí ya te vide. Traes al amigo volteando para abajo. yo, ay vieja mensa, pues es que está mirando mis guarachis nuevos. Y que creen que me dijo, me dice, ay viejo bruto, pues te habías comprado mejor un sombrero, ansina, ni nada me sirve, yo para qué lo quiero, ansina. Y pues yo sigo sin entender qué me habrá querido decir. Pero bueno, pues yo ahí los dejo, ¿verdad? Porque. Me invitaron a un concierto de mi poderosísima banda, al Mexicano. ¡Sí! Yo era feliz en mi matrimonio, aunque mi marida es el mismo demonio. Pues ahí nos vemos, gente.